Hola, hola, buenas tardes aquí os a Contando un día más en la taberna, y hoy volvemos con esta campaña de Total War Warhammer 3, con nuestros reinos ogros. Hoy vamos a tratar de, bueno, si no poner fin, al menos empujar bastante la situación de la guerra. Tenemos aquí estos cuatro ejércitos, bueno, este, este es un pseudo ejército porque normalmente son nobles, pero los necesitamos, así que vamos a reclutar aquí eh, más nobles, obviamente. Vale, para ir haciendo grupo y ser capaces de hacer Cambiar La dinámica de este asentamiento Para que sea eh, positiva Que ya vamos en buen camino Dicho esto, vale, vamos a poner Vamos a poner nuestro mm, mm, mm, mm. En verdad no nos viene nada mal eso, eh Ingresos provenientes de... Vale, vamos a ver. excelente porción opción 3 a los campeones desplegados. <coughs> uh, fuerza del arma. Para este me gusta. O sea, me va a dar mucha fuerza. Para los ogros toro. O sea, eso va a ser bastante potente. Pero deberíamos continuar expandiendo el árbol que ya nos queda poco. Para el último... Uf, es que esta línea... Vale, vale, vale. O sea, a pesar de esto vamos a sacrificar daño o armamento por... Eh... Las mejoras por avanzar en el árbol. Ya volveremos para atrás y ya reclamaremos lo que es nuestro. Ahora bien, con eso listo. Vamos a acercarnos con este hombre. Aunque le cueste la vida, vamos a acercarnos para allá. Por alguna razón, tarda un montón o le cuesta mucho llegar para allá. Vale, la idea es destacar aquí que en el próximo turno vamos a poder. Perfecto. También aquí con la ayuda de. Nuestro señor diente oh, de es. Yeah. Vale, vamos a acercarnos Lo máximo posible Y ahora Atacamos y tenemos el apoyo Uy, huye Vale, de hecho esto debería ser resolución automática Lo hemos acercado vale no llega solamente con la derrota ajustada incluso hostia los refuerzos no llegan cómo no van a llegar hijo en serio no vienen al apoyo Eh, me estás tomando el pelo bueno pues emboscado vale ok ahí estamos parados en este campamento Vale, no vamos a hacer nada porque no tenemos dinero Vale, ya hemos hecho los movimientos pertinentes Ahora, el otro movimiento que nos quedaría por hacer es Este De aquí Que por cierto, está bajándole la carne Pero claro, o sea Es que no quiero ir a ningún sitio Desde aquí O sea, no quiero ir a ningún sitio Me refiero, no tenemos disposición De ir a ningún lugar mm, Literalmente Uf, vale, pues nada, nos queda ahí aguantar Lo que pasa es que vamos a entrar en una dinámica negativa de carne Y eso mola, no mola, nada Y meterle tramperos aquí es una tontería Porque para qué Vale, lo único que nos queda es Ver a vez de subir a nivel 3 con... con el crecimiento Pero eso nos va a costar un montón Vale, bueno eh, eh, eh, eh. Vale, a ver qué nos queda. Vale, esto ya lo sabíamos. Mejora de construcción disponible. Vale, esto también lo sabíamos, nos saltamos. Vale, pues cerramos turno. Bien. Eh, vaya liada con el ataque ese porque teníamos que haber sido capaces de reventar ese ejército con el apoyo o con, o con la unión de nuestros dos ejércitos. Pero no ha sido posible y se ha bastante mal. A ver ahora los movimientos que hacen, pero... Vale, ahora sí que tenemos refuerzos. Eh, eh, eh, no, es que vamos a perder mucha cosa. Vale, vale, vamos a lucharlo esto. Pero en dos minutos. En dos minutos no llegan los refuerzos ni de milagro, Así que nosotros nos vamos a ir para atrás. Vamos a esperar a que lleguen esos refuerzos. Y montaremos línea defensiva en aquel, en aquel lugar. Wait, what? Ah, vale, o sea, al ser una emboscada estos, Ellos tienen esta zona Vale, nosotros podemos desplegar aquí Y esperar que vengan los refuerzos Me gusta esto Me gusta esto Está bien usado, ¿eh? tenemos que usar la emboscada Más a menudo. Ostras, es que además En ejércitos Como por ejemplo el de Katai Que ellos tienen que estar bien Formados Apelotonados para que se afecte el bufo de la armonía Y tal en el momento en el que nosotros estemos bien dispuestos, como para poder... O sea, tengamos un ejército lo suficientemente potente como para poder hacer un sándwich. Además, podemos proteger súper bien los pasos de las montañas con la emboscada. Vale, vale, vale, ok. O sea, es una inversión al futuro de conocimiento que acabamos de sacar aquí. Muy, muy interesante. Lo único... A ver si podemos cerrar ya el tema de las guerras contra... Los ogros, al fin y al cabo yo creo que va a ser el, el recorrido de este capítulo, y ya nos podemos centrar eso en la próxima vez que aparezcan los, los portales, incluso buscar o buscar portales ajenos, suena un poco raro, ¿no? Pero eh, ¿qué es esto? no entiendo esa flecha. No entiendo esa flecha. Unificar esto en un lado. De hecho. Vale, así mejor. Que por lo menos los tengo a todos enganchados. Vale, y estos los unificaremos ya luego. Vale. Vale. Vale, y el 5 nos vamos a traer rollo aquí. Vale, pues esto está perfecto. Vale, iniciamos batalla y esperamos. Vale. Oh, oh, oh. Puede ser que por ahí ellos puedan huir. Literalmente sí. ¿Eso es en serio? What? O sea, pueden huir de una emboscada Oye, esto me parece feísimo, ¿eh? <ríe> Literalmente era algo desconocido para nosotros Vale, pues nada, no hemos llegado a verlo, pero por lo menos se han ido tocado, hemos ganado, no hemos perdido tropas, ellos sí. Así que bueno, supongo que una por otra. Vale, importante saberlo esto también para la próxima vez. Porque ni del 1 ni del 2 sabíamos esto. Así que, bueno, yo creo que. La verdad es que tampoco hemos usado la emboscada. Es que ni siquiera en el Troya. O la hemos usado muy poco. Vale, ok Bien, bien, bien Bueno, estamos estamos aquí, estamos aquí Estrategia profesional Lo que desbloqueado Vale, o sea, súper poco oro pero mucha experiencia 600 de tesoro Vale, vamos a tirar por aquí Está bien uh, una alianza militar con esta gente vale, o sea, estos son fuertes, me gusta aceptar 2000, aunque sean solo 2000 no, vamos a hacer la jugarreta da igual Tripatrueno Clan Rictus vale bien, esa simulación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 tras wow. un banquete con los goblins o esclavizar a los goblins coste de reclutamiento 50% de los nobles para el señor Wow. vale me parece bien sabotaje una potencia enemiga ha enviado a un héroe a dificultar la gestión en tus dominios no podemos dejar pasar este acto de agresión Emboscador descubierto... Misión cumplida... Vale... Uh... Las montañas de los lamentos... Al menos 97... Vale... Peligroso eso un poquito, eh... ¿Estos han ido hasta aquí? What? Vale, a ver, a ver, a ver... Que nos organicemos... Mira, ahí no nos podemos mover... Vamos a hacer otra revolución aunque he perdido Vale, 1900, perfecto. Hacemos pues el... Niñorito, Uh, oh, causa de terror, está muy bien. Mucha gente ha subido de nivel, ¿vale? Eh, eh, eh, eh. Parte muelas, armaduras, resistencia a los proyectiles, tolerancia a las toxinas. Vale. Vamos a mejorar tragaboyas porque está muy bien. Y además vamos a meter uno de parte molas que con esto. Además, nos curamos bastante bien con el área. No vamos a llegar con diente doro tampoco. Vale. Aquí con diente doro, si no me equivoco. Estábamos subiendo. ¿Qué estábamos subiendo? Ah, vale, vale, vale, vale, hay que subir, ok, ok, hay que subir los puntos de golpe para que esta detente en pies nos cure más. Así que que nos aumenta más, un 7% y esta un 8%. Como puede ser que la más básica. nos cure más, o sea, es muy extraño todo esto. Vale, si nosotros vamos aquí, probablemente la guarnición no, se gire contra guarnición. nosotros porque patata... Así que vamos a bajar nosotros también para abajo. Porque ya les vamos a apretar por el otro costado. Vale, con esto. Vale, buah, tenemos 11.000. Perfecto. Vamos a mejorar el horno, creo yo. Vale, no, no. Antes del horno, vamos a meter ingresos aquí a tope. Eso es. Vale, me gusta. Luego, ¿qué más cositas tenemos para aquí? Mantenimiento de las unidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Crecimiento en el campamento. ¿Hasta qué punto se pone? Pueden... Vale, oye, no está mal tampoco. Vale, vamos a poner la cabaña del comerciante para que sea más barato lo que tengamos dentro del campamento. O sea, eso me gusta. Esto, vamos a continuar subiendo aquí, no aunque está bien Y ahora llegamos a combatir aquí en el Valle de los Titanes Perfecto, vamos a acercarnos con esta gente Vale, ese momento, no nos lo ventilamos en nada Derrota valerosa Vale, vamos a rodear Son 10 turnos en un principio de asedio No sé en qué punto Derrota valerosa en serie. O sea, a ver, somos full nobles, Eso no se lo voy a negar, pero... Rodeando podemos hacerles bastante daño. Vale. Aquí vamos a ir persiguiendo esto. Yo creo que aquí lo suyo es que vayamos sacando otro ejército. Maestro carnicero. Pedorro, me encanta. Mastodonte, tiene confianza. Y Fofo, más a la unidad. Gran determinación, liderazgo de psicología, táctico. Uh, esto parece uno de... Vale, vale, vamos a reclutar aquí uno. Vale, acércate aquí. Vale, hay que ver lo que tenemos que ver aquí. Los detalles de nuestro señor... Bueno, vamos a ponerle cositas que nos sobren todos los lugares. Conjunto contiene... Buah, para luchar contra el caos, eh. Aumenta tiempo de espera, puño codicioso. No, no son tan buenos Ah, no tenemos tantas armaduras como yo pensaba, ¿eh? Bueno, estas baratillas: resistencia al fuego, ataque cuerpo a cuerpo y defensa. Oh, vale, me el me... dragón también. Sure die, right? Vale. Y este, este talismán está bien para usar con toda la gente. Vale. Un estandarte de disciplina que tenemos por aquí vacío. Luego tenemos aquí Instructores de estos Luchadores de fosos Venga. Oh, mate, Pintor de cuevas Que da experiencia Tesorero noblar are Me gusta me Tenemos 80.000 tesoreros Tío Vale Me gusta ¿Qué vamos a reclutar a este señor? Eh, yo creo que ogros toro ¿No? Esto que son más baratos De hecho Vale Estos dos de ogros Me gustan Y aquí no tiras horas, vamos a aguantar porque estamos estamos muy derrochadores Pero vamos a ser listos Vamos a venir hasta aquí Y vamos a meterle a este ejército A este señor Ah, bueno, esto ya lo tiene todo Vale, pues oye, vamos a movernos que estamos aquí paraditos Llegando aquí ¿Esto ya está en dinámica positiva? No, aún no. Todo mal, es que lo único que se me ocurre es acercarme aquí y plantar un campamento porque me sobran. Dos vale, y lo plantamos, perfecto. Entonces, ahora puedo empezar a ganar carne si no me equivoco. Bueno, lo podemos plantar nosotros. Mantenimiento, reemplazo, gula... No, ¿dónde está el de la carne? carne tenían batallas carne generada esto es importante vale y nos vamos a la bancarrota, perfecto justo lo que esperábamos rebelión inminente dónde vale bueno estamos ahí en ello vale fondos escasos sí vale y cerramos turno así porque ahí estamos asediando. vale ok cerramos turno y vamos a ver qué pasa peligroso, eh, bancarrota, vamos a entrar ahí a, a morir de hambre, más o menos pero había que moverse, a lo mejor hemos hecho mucho gasto en el campamento, pero ha sido una inversión para tener más ingresos más tarde etcétera, entonces lo que sí que tengo que hacer es uh, uh, uh, uh, uh. vale, o sea vale, la gente del campamento ha salido a por nosotros, vamos a librar la batalla esta, vamos a echar toda la carne en el asador, nunca mejor dicho y vamos a tratar de... Es que tienen mucha fuerza ellos y nosotros vamos hinchados a noblars. o sea nuestros noblars no van a aguantar estos esta cantidad de ogros, porque o sea las gargantudas también, pero hasta qué punto. Vale, Vamos a llevar la batalla. Yo creo, o sea con las gargantudas lo que tenemos que hacer es enganchar a los tramperos y y reventarlos lo máximo posible, Uf, es que además aquí hay mucho cuello de botella, ellos tienen caballería, nosotros no, tienen más número, vale, bueno, a ver si podemos hacer un buen, lo dicho, las gargantúas, a ver si podemos hacer un buen despliegue en vanguardia para poder acechar y, y destrozar esas, esas unidades de tramperos y ya con eso ganar la batalla. Yo creo que es lo que más daño nos va a hacer, que los tramperos reviendan a nuestros ogros. Pero bueno, haciendo un buen focus y, y teniendo más o menos el ataque coordinado, yo creo que lo podemos salvar. De hecho, si ganamos aquí, luego la serie es súper fácil. O sea, de hecho, es de resolución automática. Pero tenemos que salir bien. No entiendo por qué los carniceros estos o los hechiceros panzafugo estos llevan como si fueran máscara de luchador mexicano. Hace mucha gracia. Ese es de lucha libre. Ahí están descompensados. Vale, vamos a hacer una línea larga, ancha. Eso es. Incluso más separado. Vale, a esta gente. A vale, través. Todos estos en libre, Vale, el 1 lo paso al 3 Y a estos señores los voy a pasar al 1 Perfecto Vale, con esto Aquí, bueno en esta zona Me puedo hipotecar un poquito Porque se pueden girar todos para allá Pero me sigo <coughs> Y aquí en el bordecito Vale, ahí están en el bosque, perfecto Vale, vamos a coger un poco ese lado nuestro señor aquí Perfecto Y ahora vamos a hacer Vale, un grupo de cada Para ir como por dos zonas Vale, perfecto Oye, perfecto, perfecto, perfecto Me gusta esto Vale, y el líder justo, justo, justo Al huevo este Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¡Boss ogre! ¡Boss on it! Wow, esto va a ser genial porque lo vamos a pillar ya! ¡Justo, justo! ¡Vengo a ver a Hungry! ¡Cómam! ¡Algo misel! ¡Take it home! ¡Slime Need It! ¡For mí! ¡Ay, bien! ¡Bood play! Go. Oh vale vale vale vale vale aquí, aquí. vale vale vale vale vale esto está bien, vale vale vale esto está bien esto está muy muy muy muy vale vale Venga, vale las ya llegado. Oh, qué Eso, aquí es que el problema con los tuyos es así. Sí. Venga, no pensé. ¿Cómo está o la gente, hijo? <coughs> venga, vamos a alguien. Eso es, venga. Venga. Venga, eso nos es, volvemos. Where's my master? Pero ¿cómo es posible? The ruler. Venga, venga, venga, su señor. Vale, no it When do we eat? The biggest boss! Vale, biggest in the tribe. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, maravilloso Ese trabajo de las gargantías ahí Vale, vamos a derribar ya gente. Vale Nosotros estamos todos luchando, ¿no? No, bueno Claro, los que han huido han huido ya Vale, vale, vale Ese vale. héroe lo encontramos de vuelta Aquí estamos bien Vale, y eso si volvemos Aquí una buena carga porque nos hace falta... Vale, perfecto. Vale, ok, con las cartas aquí. Apoyamos a ver si podemos rescatar esa unidad. Y la salvamos... De la destrucción. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. va vale, recuperando... Los... Está muy bien. Vale, nuestro señor, acudimos aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. que me hay bajas, Pero... bueno, Nada de lo que... Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Uy. Venga, tramperos venga. van las venga. vale aquí vienen ya venga, Oye, oye, oh, oye, oye ¿Aquí qué está pasando? Venga, sostica. Vamos ahí Se si me movió la magia Venga, volvemos al juego. No te molas, hijo Bien. Vale, vale, vale, es súper importante eso para nuestros Dios, una de tramperos ahí. ¿Por qué? Dos, de hecho. attack the Vale, vale, vale, venga, no buena carga, vamos. Vale, la gargantúa Esto aquí dónde vais, hijos Bueno, aquí tenemos una de ogro soltera casi Vale, buena carga esa Las gargantúas ahí Seguimos haciendo muy buen trabajo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Rampage, this way colapsamos aquí vale vale vale perseguimos perseguimos no de hecho, es aquí porque peligro peligro peligro absoluto guay vale, hemos perdido nuestro señor también venga corre. venga a pelear ¡Qué peligro tiene esa! ¡Venga esa gargantúa! Oh, Necesitamos entrar en combate ¿tú? Pero de cualquier manera oh, ¡La carga que se va a comer! ¿no? ¡Vale! Bueno, por lo menos estos tenemos fresquitos. Uf, él ha recuperado mucho, pero de aquí que lleguen.. No, va a contar como una derrota. ¿Cómo que no tenéis. Ah, digo, ¿cómo va a ser posible que no tenga un objetivo? Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Entrar en combate buena carga ahí. Estos va a ser nuestros héroes. Perfecto, perfecto, perfecto. Nada, caen. Vale, vale, ya caen, ya caen, ya caen, ya caen, ya caen, ya caen. Vale, vamos a hacer esto aquí. Y quien quiera veis pegarse, que se venga a pegar. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perseguimos. Pero perseguimos. ¡Ay, qué buena carga tú! Vale, continuamos. Vale. Vale, maravillosa esta carga. Además ha sido rollo doble porque hemos cargado la primera y luego este ogro ha salido a cargar también a la segunda unidad. O sea que maravilloso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uf! ¡Puf, puf, puf, Vale, finalizamos batalla. ¡Qué tensión, eh! La verdad es que ha sido muy loco en todos los sentidos. Nos han apretado, tira y afloja ahí. Hemos estado duros, duros, duros para sobrevivir, literalmente. Vale, bueno, las pérdidas más o menos son equiparables. Bueno, nosotros tenemos más de peleados porque tenemos un montón de morralla. Tropecientos escudos de carne. Hemos perdido las gargantúas, no puede ser. Esto no me gusta, ¿eh? Bueno, tiraremos de tesoro. A ver si podemos coger tesoro. Y lo que quiero es ir, tener un pequeño destacamento, tío, para ir a Katai y literalmente hacer arrasar, arrasar, arrasar. Ir arrasando eh, facciones un 90%. Vale, esto nos va a dar la vida. Para posteriormente conquistar este asentamiento. ¿Me ha plantado aquí un campamento? ¿Capaz será? Bueno, parece que en el momento se destruye, solo. No. Con el ejército de diente de oro Que pasaré por aquí Probablemente limpiaré la rebelión Y volveré a subir hacia allá Por este lado Y tengo que plantar un campamento aquí Y hacerlo fuerte Tengo que plantar un campamento aquí Y hacerlo fuerte Rebelión Bancarrota En tiempos de crisis Puedes pedir a tus aliados El control directo de una parte de su ejército uh. Puede que tus aliados más cercanos Con los... O a ver, es una solución, entre comillas, interesante Vale, podemos subir de nivel, perfecto Riquezas impresionantes, reclutar al señor y reclutamiento local Vale, tenemos esta de embestida que es para los ogros Vale, y aún lo hemos conseguido mejorar eh, Defensa de los noblas Tripas duras esto velocidad. Ah, no, bonificación de carga. Uf. Vale. Vale, vamos a coger este porque tenemos muchos noblars. Bueno, no, es que si no, estamos invirtiendo a futuro y eso no me gusta. Suelta fuegos, tira sobras noblar y escupe hierros. Vale. Yo creo que como vamos a ir tirando por aquí... Tripas, tripas duras Sí podemos reclutar, pero en, solo en ciertas zonas Vale, vamos a meterle Bramador Y hacemos que el área sea más grande ah Es que son puntos Ahora mismo, como no tengo ejército, son puntos en vacío Vale, vamos a meter este Rencaza impresionantes y ya veremos Como más culerupto que es liderazgo y Gran Bramador Vale, vamos a cambiarle el número Vale, podemos asaltar esto. ¿Cómo que victoria de pues, ¿vale? esto. Bueno, pues victoria pues, ¿no? no me va a el... Hemos perdido solo noblars. Y palante. Perfecto. O sea. Vale. Bueno, no habíamos puesto ni el estandarte. ¿Para qué? <ríe> Tomar y jugar. Nos hacen falta los dineros. ¡Uh! Uye. Sí. Maravilloso eso de las mejoras al reclutar noblars, ¿no? Digo yo. Vale, de hecho, el... El logro el que hemos sacado al sur va a ser el señor de los nobles. Y vamos a hacer rollo un ejército full de nobles y ya está. Vale, vamos a meter a este pestil a las montañas. Vale, no vale. Esto lo vamos a reparar. 340, vale. Vale, y ya es algo. Ok, estamos aquí asentados. Me gusta. Siguiente. Vale, siguiente. Yo creo que lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo. Sí, sí, sí. Vale. Vale, ok, pues así lo vamos a dejar. Para el próximo capítulo. Vamos a arrancar ya con los tirasoles las Vamos a probarlos en combate <coughs> y vemos qué tal funcionan contra un ejército de ogres. Dicho esto, cerramos aquí para el próximo capítulo. Ya sabéis, lo de siempre, seguidnos en las redes, que están aquí abajo en la descripción. Consultarnos que comentamos un poquito de todo. También, recordar suscribiros a la taberna roca negra. Estamos aquí en contenido